Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy tenemos de nuevo como invitada especial a Betty Cárdenas, especialista en la técnica del alambrismo. Hola Betty, ¿cómo estás? Muy bien Adri, muy contenta de estar con ustedes de nuevo aquí en el canal. Pues nosotros también. Bueno y Betty, cuéntanos una cosa, ¿qué nos vas a enseñar a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a realizar un maxiarete tipo gota. Bueno, pues qué chévere. Ahora, cuéntanos una cosa, Betty, para las personas que están interesadas en aprender esta técnica, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, en Instagram aparezco como Betty C. Joyería y en Facebook me encuentran como Betty Cárdenas Joyería Artesanal. Bueno, ya todos escucharon y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Primero eh, vamos a trabajar con alambre calibre 18 para hacer nuestras bases, ¿sí? Entonces vamos a cortar... Eh, dos tramos de 22 centímetros y hoy vamos a utilizar una herramienta para realizar nuestras bases que es este mandril para anillos, pero que también lo podemos utilizar para darle forma a unos aretes o a un dije, no solamente nos sirve para realizar anillos sino que también le podemos dar ese uso. si sí, yo veo que en la técnica del alamnismo lo utiliza muchísimo. Sí, entonces hoy vamos a hacer la gota la base de la gota en este mandril. Vamos a necesitar la pinza de goma o de silicona. El vamos. código del mandril es el código 1000 y el la de la pinza es el código 18679. Sí, vamos a trabajar con nuestra pinza plana también. Nuestra pinza cónica, que son las herramientas básicas para hacer... Las herramientas y básicas. Y hoy vamos a usar esta nueva herramienta que nos ha llegado. Que es una mandril, mandril para realizar más aros. Más pequeño, sí. sí. tiene diferentes tamaños de aros. Entonces hoy vamos a usar estos mandriles para realizar nuestros aros. Entonces vamos a empezar. Vamos a colocar, vamos a, a tomar nuestro alambre, lo vamos como a hacerle una curva. Perdón, Betty, ¿qué media tiene el alambre? ¿De cuántos centímetros? De 22 centímetros. 22 centímetros sí, debemos cortar. Un promedio. Entonces vamos a colocarlo en la mitad de nuestro mandril en la parte más ancha ya. en la última y muy suavemente vamos a darle forma de gota a nuestro base entonces cuando ellos cruzan ves sí, donde Aquí cruzan nos es va dando sí ahí nos da el tamaño listo entonces vamos a dejar vamos a tratar de dejar un lado más corto que el otro entonces lo vamos a correr un poquito, ahorita les digo para qué, vamos a tratar de dejar, entonces vamos a marcar un promedio con nuestra pinza, vamos a marcar donde vamos a hacer nuestro amarre o nudo de rosario, entonces vamos a dejar para nuestra argolla, vamos a dejar un promedio de y medio a 2 centímetros y hacemos una marquita. Y acercamos nuestro alambre y allí donde, donde nos da el cruce, ese también lo vamos a marcar. Vamos a organizarlo y vamos a irle dando nuestra forma de gota. Nos ayudamos con nuestra pinza perdón, vamos a ayudarnos con nuestra pinza de goma para no maltratar nuestro alambre. Y vamos a darle un nudito de rosario a nuestra base. O como le llamamos nosotros entorchado también. O entorchado o sí. nudo de rosario. Apretamos muy bien con nuestra pinzita plana muy suave también para no ir a lastimar el alambre. No vamos a cortar, este lo vamos a dejar para el terminado. Le damos forma de nuevo, otra vez acá, para que no se nos pierda la forma de de gota. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el calibre número 20 o 22. Listo. ¿sí? Entonces, pero vamos a trabajarlo eh, directamente en el carrete. ¿Por qué? Para no, Para no desperdiciar el alambre, porque vamos a hacer nuestras argollas y vamos a ir midiendo cuánto nos da la argolla. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar nuestro mandril. Esto nos. Eh, ella viene por tiempos, por así decirlo. Esta nos hace una argolla de 1.5 milímetros y así sucesivamente. Y vamos a trabajar con la de 5 milímetros, que es de la, la más mandril más delgado, pero la argolla más grande. Entonces, vamos a dejar un pedacito para como para agarrarnos y vamos a empezar a darle vuelta a nuestro alambre. Recuerden que nosotros le damos vuelta al alambre, no le damos, le damos vuelta a nuestra mano, no la vuelta al alambre. Entonces, hacemos nuestra primera argolla. ¿Sí? y la siguiente la vamos a pasar por debajo no por encima entonces hacemos una esa la pasamos por encima y el alambre este va a ir por debajo entonces vamos a empezar a hacer una secuencia de argollas la siguiente esta la pasé por debajo la siguiente la voy a pasar dejo un espacio por ahí de 2 milímetros y empiezo a enrollar sostengo para, que no para poder que nos quede pareja ah, si tú haces todas las argollas por encima ella no te va a dar la misma forma sí, entonces bien. la pasé por encima ahora la voy a pasar por debajo meto el alambre por debajo sostengo y aquí vamos haciendo una secuencia bueno, aquí terminamos nuestra serie de argollas. Recuerden que la, la, serie, el la cantidad de argollas va a depender de la base que ustedes realicen. En este momento para esta base hicimos 26 argollas en el mandril de 5 de milímetros. Este, esta argolla es para colocar rondel ¿sí? o... Nuestra piedra en este momento vamos a utilizar una serina, en número 4. Entonces, obviamente pues nos va a dar el espacio para hacer el amarre, entonces nos cabe perfectamente. ¿sí? Entonces cortamos, vamos a cortar por dentro. Ustedes tienen que ir midiendo e ir viendo qué cantidad de argollas es para su base. Cortamos acá también. Aquí pueden ver que nos encaja perfectamente. ¿sí? Y vamos a sacar más, más o menos un metro, diría yo. Trabajamos con un metro de calibre 26 para realizar los amarres y colocar nuestras, nuestras piedras. Calibre 26. Y vamos a empezar. Vamos a realizar un amarre en nuestra base. Recuerden siempre vamos a dejar un pedacito, por ahí unos 2 centímetros para sostenernos. Y empezamos a amarrar. Entramos por la argolla que nos agarre las dos bases. Siempre teniendo cuidado que no empiecen a enredarse nuestros alambres. Damos una vuelta y con este pedacito que teníamos damos la vuelta final. O sea, nos quedan tres vueltas para iniciar. Cortamos nuestras puntas. Aplanamos con mucho cuidado para no ir a dañar el alambre muy suave. Y aquí, cuando ya tenemos este primer amarre en la argolla, vamos a empezar a meter nuestra piedra rondel o con lo que vayan a decorar su arete. En este momento estamos usando acerina, 4 milímetros. Entonces ella entra, que nos quede en el centro. La tiramos acá al frente. Y vamos a dar vuelta en nuestras dos bases. Dos vueltas y aquí. Vamos otra vez. Colocamos nuestra piedra. Aquí tienen que tener cuidado porque, igual, trabajar con alambres largos, pues obviamente se nos va a enredar un poco. La colocamos en el centro damos una vuelta vamos a colocarla de frente y le damos vuelta a nuestra base vamos a darle dos vueltas, una y dos y la rondel o piedrita nos va quedando en el centro del aro así vamos a trabajar todo nuestro arete hasta terminar las 26 las centran nos vamos al frente y agarramos el aro. Sí, vamos colocando las dos bases, las vamos sosteniendo para que no se nos monten. Es importante que no queden montadas las dos bases, sino que queden paralelas. Tanto la base del arete como la base en la que hicimos los aros. Colocamos de frente, la colocamos en el centro y nos vamos y damos dos vueltas. Por en medio de los aros, vamos a entrar por el medio del aro, vuelta Y otra vez damos otra vueltica. Y así nos va quedando. Bueno, aquí estamos terminando de colocarle nuestras acerinas adentro. Entonces, aquí todavía tenemos alambre y con este vamos a proseguir. ¿Listo? Entonces, aquí terminamos, damos la última vuelta. Lo mismo, dos vueltas pero aquí les voy a dar un tip. Aquí vamos a asegurar un poquito más nuestro arete. Entonces, vamos a dar una vuelta a nuestra base ¿sí? con el alambrecito. Y con este mismo, vamos a empezar a bordar por dentro. No lo vamos a cortar. Vamos a empezar a meter nuestro rondel, que es el que va a ir adentro. Lo vamos a ubicar enfrente de la serina. Para los que quieran saber, el código de la sardina es el código 644 y el de la rondela es el código 10645. Entonces, aquí lo, nos salió el alambre por encima. Pueden mirar aquí, pueden ver. Entonces, el, el que va a amarrar lo vamos a pasar por debajo. Y lo vamos a meter en el mismo espacio donde amarramos la anterior. Quiere decir que ahí nos van a quedar los amarres en medio siempre de las argollas doy una sola vueltica meto otra rondel o rondela la ubico enfrente de la piedrita de la argolla y la paso por encima si paso por encima ahora la paso por debajo aquí la ubico doy vuelta y simplemente meto la siguiente la ubico enfrente esta salió por encima entonces esta siempre va a salir no va a pasar por detrás otra vez aquí que no me quede bailando la piedra es importante si ¿Sí ves ella queda apretadita y vamos a hacer el mismo procedimiento durante todo nuestro arete. Bueno, aquí terminamos de colocar nuestro rondel, rondela por dentro. Simplemente rematamos dando vueltica en nuestra base. Una y dos. Cortamos. con la pinza nos ayudamos para que nos quede bien guardadita la puntica. Bueno. Con este espaciecito, con este el más largo que dejamos, vamos a hacer un espiral para tapar este nudito que tenemos aquí. ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el espiral? Simplemente vamos que nuestra esté bien planita y vamos a trabajarlo con la pinza cónica vamos a hacer despacio muy despacio vamos a realizar una curvita tenemos esta circulito y empezamos a bajarlo con la parte más larga vamos a realizar un espiral el espiral lo trabajan con la pinza punta, punta, punta redonda o cónica muy suavemente hasta que hagan las primeras dos curvitas, luego cogen su pincita de silicona y le vamos dando fuercita, pero de, desde lejitos, no podemos pegarnos porque si no, no nos da la curva. Si está muy separado, cogemos la pincita y lo unimos y seguimos dando vueltas. Y lo vamos a ubicar donde tenemos nuestro nudito o remate, para que se nos vea mejor. Luego, con nuestra pincita vamos a hacerle la argolla. Ya podemos colocarle la base. nuestra base. Estas bases son muy buenas porque nos traen la argolla por detrás. Con mucho cuidado, vamos a abrirla para no irla a dañar despacio. Betty, una pregunta mientras tú vas terminando el arete, ya la parte final. Esta herramienta que tengo yo aquí es con la cual elaboraste este arete que se ve como los aros sí, más grandes. Sí, Adri, esta herramienta o sea, nos hace unos aros más grandecitos y podemos hacer diferentes tamaños. Entonces este nos queda más anchito, podemos hacerlo, eh, hacemos por dentro argolla también, aquí le colocamos mm, un setting, ¿sí? ¿sí? Y le hacemos argollita por dentro, le hacemos unas argollas grandes por fuera, si quieren las decoran. Mira, este está decorado por fuera. Sí. Sí, es un decorado diferente y la argolla uh -huh. es más grande, o sea que el arete también te va a quedar de una forma más... Esta herramienta de alambrismo es la, es, es el, tiene el código en nuestra página, el código 1032. Sí, es una herramienta muy interesante, muy buena para las personas que realizamos alambrismo. Porque nos permite trabajar dos tamaños de argolla. Entonces aquí tenemos uno de nuestros aretes ya. Ay, quedó divino. Muy lindo, te felicito Betty, esas cosas preciosas. Aquí les muestro otra de las cosas que hace Betty, aquí están los negros terminados. Sí, Miren por ejemplo este anillo. anillo y igual tiene muchas cosas más, sino que aquí no alcanzamos como a mostrar todo. Bueno, los esperamos en una próxima oportunidad con un nuevo video para ustedes. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo la clase de Betty. Y si ustedes la quieren contactar, ¿dónde tiene que ser Betty? Me encuentran en Instagram como Betty C. Joyería o en Facebook como Betty Cárdenas Joyería Artesanal. Bueno, y todas las herramientas que ustedes quieran utilizar elaborando la técnica del alambrismo, la pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net. Sus comentarios, sus likes son muy importantes para nosotros. Y les recomiendo muchísimo a Betty. Chao, chao.